el ingeniero manuel velázquez secretario de organización del comité ejecutivo nacional de lampa agradeció al gobierno las pensiones que otorgó al sector agropecuario pero espera que otros miembros sean favorecidos en el próximo año eh, el 4 de octubre anunciar el, el, el ministro en presencia del presidente en una visita que nosotros le hicimos al palacio nacional la que a partir del presupuesto del 2019 la categorización para el profesional agropecuario. Entonces, nosotros estamos saludando y, y esperamos que ya, ya podemos decir que está todo listo en cada una de las instituciones del sector agropecuario para que eso se ejecute a partir del presupuesto. Eh, además, eh, también agradecer la pensión de, de unos 200 profesionales agropecuarios. Que ya eh, cumplían con tanto por enfermedad por, como por tiempo en servicio y, y fueron eh, pensionados con su seguro médico NTN, su noticiero regional Robinson Polanco